Bueno, hola qué tal amigos, ¿cómo están? Saludos desde la ciudad de Shanghai. Estoy aquí en un en vivo y bueno, el día de hoy les traemos a una invitada especial porque ella está directamente en la ciudad de Wuhan. Pues todas las preguntas que estuve recolectando en el canal de, de YouTube, bueno aquí en el Facebook también y en el Instagram, entonces ya las, las consolidamos y ahorita nos vamos a poner a platicar con la invitada del día de hoy. Entonces pues voy a dar sin más preámbulo la bienvenida a... A Celia, ahí está Celia. Hola, hola, ¿cómo estás? <risa> uh, Chopina en China, directamente. Oh, hola, mucho gusto. hola, ¿cómo sí, estás? mucho tú? gusto en todo. Gracias, bien. ¿Y usted qué tal está? Sí, todo bien. Mira, pues ya nos estamos aquí eh, poniendo de acuerdo para platicar un poquito de esto, de la vida en China. <risa> a ver, lo sí. ponemos aquí. Aquí, vamos a hacerlo un poquito más grande. Eh, muy bien, eh, Celia, pues, lo, como ya, bueno, les comentaba aquí a las personas que me siguen en mis, en mis redes sociales que, bueno, hay, mucha, hay mucho interés por parte de muchas personas que a veces no nos damos cuenta de todo lo que es aquí en China. Y sobre todo hay como que grandes sectores y muchas de ellas me preguntaban muchas, me hacían muchas preguntas y querían saber más o menos la perspectiva de otras personas que viven en China. No solamente yo, que soy de México, sino de otras personas de Latinoamérica también que viven aquí en China. Pero antes de que te de que te lea las preguntas, ¿por qué no nos, nos platicas un poquito de ti? Si nos introduces, eh, dinos cómo llegaste ahí a China y qué es lo que te trajo a este lado del mundo. Hola, pues primero que todo quisiera dar todos, eh, gracias a todos por acompañarnos en este live y pues por acompañarnos desde el otro lado del mundo. Eh, quiero contarles que yo llegué a China en el año 2010 y bueno, la razón por la que yo vine acá fue porque eh, bueno, yo soy guatemalteca y yo conocí al que ahora es mi esposo en Guatemala. Entonces nosotros nos casamos en Guatemala y luego nos venimos a venir a China. Eh, la mayor parte de este tiempo he vivido acá en Wuhan. Entonces, eh, pues nada, este es mi, mi, el resumen hasta ahora. Ya tenemos 10 años de matrimonio con mi esposo Sam uh -huh. y tenemos un bebé de dos años. Sí. Es lo que veía por ahí en una de tus, de tus redes sociales, aparte que es este, eh, ahí lo mencionabas, ¿no? De repente, Luquitas, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo, sí, cómo la lleva? <ríe> con los idiomas, me imagino que ha de estar ahorita con varios sí. idiomas ahí como que tratando de aprender. ¿Cuál va aprendiendo más? Sí, bueno, la verdad es que el ambiente es muy importante para aprender cualquier idioma, independientemente de que sea el primer idioma de la vida. Entonces, eh, el ambiente que lo rodea es prácticamente más chino, entonces el chino se le está desarrollando como mucho más rápido. Pero yo también trato de hablarle español y le pongo cancioncitas en español y bueno, español lo entiende muy bien también, pero no lo lleva el mismo ritmo que el chino. Pero ahí va con los dos. Sí, aparte eh, veo que tú hablas, manejas súper bien el, el, el chino mandarín, ¿no? Aparte, creo que ahí en, en Wuhan hablan hablan otro otro, también otro dialecto o...? Sí, bueno. Yo estudié en una universidad acá en Wuhan, que es una de las 10 mejores universidades de China, una licenciatura en idioma y literatura china y una maestría en administración de empresas. Ok. Eh, acá en Wuhan se habla el wuhanés, que es el dialecto local. Pero bueno, yo en la universidad estudié mandarino. Ok, mandarino. Una de las preguntas, eh, Celia Chapina, en China, que nos hacían es que, bueno, más o menos tenemos a dos grupos importantes de las personas que a veces ven los videos y son más o menos se dividen en dos uno son todos los estudiantes todo esta, todas estas todas personas que quieren venir están interesados en los estudiantes y de hecho vi que por ahí subiste un video apenas es acerca de tu universidad no este bueno ese es un grupo ajá ese es un grupo muy muy muy grande muy importante las personas que están interesadas aquí en China y el otro es de trabajos este entonces más o menos para estas personas que están, que están interesadas para venir a... Bueno, primeramente con este grupo de estudiantes. Este, no sé, ¿tienes, tienes alguna, alguna idea, algún tipo de, de, como de consejo? Bueno, lo dejamos al final lo de los consejos, pero algo así como que pueden ellos iniciar para involucrarse en el rollo de, de estudiar aquí en China. Ah, bueno, si es para estudiar acá directamente en China, eh, próximamente voy a estar compartiendo... No puedo adelantar mucho todavía, pero sí. voy a estar compartiendo eh, información que podría ser de interés para personas que, que gustarían estudiar en China. no uh -huh. eh, Y bueno, para el grupo de los trabajadores, por ahora, bueno, tanto como para los estudiantes como para los trabajadores, por ahora podría decir que no es muy posible poder ingresar a China, entonces no es algo que puedan analizar como un, como un plan a corto plazo. no eh, pero para trabajar pues hay que estar muy pendientes de cuáles son las, las leyes laborales en China porque de lo contrario si uno no se cumple con los requisitos que la ley eh, tiene para poder laborar legalmente en China uh -huh. eh, se puede caer en un, en un trabajo ilegal y eso acá claro. pues está penado porque la ley de china pues ya sabemos que no, no es tan, tan floja como estamos acostumbrados entonces conocer muy bien las leyes de trabajo para aplicar a un trabajo legalmente y poder estar tranquilamente en China. Sí, es importante porque a veces también otros amigos de aquí del ex Expats, que están trabajando incluso conmigo, o anteriormente cuando vivió en Beijing, a veces como que nos acostumbramos a que las, uh -huh. las leyes son así como que medio grises, como que no las sigues tan, tan, tan así de tajo, pero, pero sí también he sabido de casos que si no cumplen con pequeñas cuestiones, eh, lo de la visa y el permiso de trabajo puede ser revocado incluso este pues terminar, ¿no? los contratos de trabajo. Este, haz, no sé si sabes de, bueno, yo por lo menos aquí en mi caso he sabido de casos que de personas que a veces este, no sé si por ahí hubo algún error o malentendido o no renovaron la visa de trabajo o algo así. Y si los cachan, digamos, es como que se pueden meter en problemas, ¿no? Entonces es importante seguir más o menos a ley. sí extranjera. pues el país tiene sus leyes nosotros siendo extranjeros pues debemos conocer la ley y respetar la ley no claro entonces por eso es importante conocer bien cuáles son los reglamentos para trabajar legalmente acá y pues estar tranquilos porque de lo contrario pues sí podría ser un problema no sí claro oye eh, Ch eh en China me hacían me hacían algunas preguntas este también acerca de por ejemplo tú ya llevas allá uh -huh pues 10 años, ¿no? Un poco más de 10 años. Entonces me imagino todas las no sé, las enseñanzas que, ha teni que has tenido y no sé, me imagino que ver muchísimas historias porque yo cuando no tanto tiempo así, bueno, ya llevo también pues, unos años, pero este sí que han habido historias a veces que te quedas así como que de aprendizaje, cosas que te gustan, que no te gustan y por ahí me preguntaban eh, en una en algo en el Instagram ¿Cuál ha sido una de tus experiencias más este, impactantes, digamos? ¿Algún, cho ¿Algún choque cultural impactante que, que tuviste en algún momento eh, desde que llegaste? ¿O te has adaptado? Este, bueno, como, como eh, yo... ya, no, pues ahora ya me he adaptado, pero sí. pues al principio yo creo que para nosotros que venimos de, de Occidente sí es un poco complicado, ¿no? Entonces... Eh, tengo algunas anécdotas, pero una de las más, que, la que me gusta mucho platicar ahora, pues sí. es, que es algo que ya estoy súper acostumbrada, es como al principio, recuerdo una vez que yo tenía muchísima hambre y yo le dije a mi suegra que yo quería, bueno, a mi esposo, porque yo no podía hablar chino, ese, entonces que yo tenía mucha hambre y que quería comer bastante ese día, pero mi suegra no entendía porque ella no, no habla español y yo no hablaba chino, entonces yo me coloqué mucha comida en el plato, Ajá. mucho arroz, y ella, cuando terminó de cocinar y trajo los platos, se vio que yo tenía mucho arroz. Entonces me quitó el plato de arroz y se lo llevó y me retiró arroz y me lo devolvió. <risa> y yo me quedé en shock. Yo le dije, sí. o sea, yo, o sea, me quedé así, ¿por qué me están quitando Tengo la comida? Tengo hambre. Tío, sí. es que, o sea, yo iba a comer. Sí. Y eso para mí, eh, bueno, en ese entonces yo tenía 21 años. Okay. <risa> eh, estaba muy jovencita, recién llegada a China y yo me molesté mucho. Oh porque bueno en nuestra cultura en Guatemala eso o sea eso no no, no te pueden hacer eso quitarte claro. tu plato para quitarte comida sí sí sí y eso sí fue muy fuerte para mí yo recuerdo que esa vez me molesté mucho y mm. mi suegra no entendía qué era lo que pasaba y luego mi esposo me explicó que en la cultura china ella hacía eso para cuidarme para que comiera menos arroz y comiera más vegetales más de los platillos okay. eh, y bla bla bla bueno ella me explicó esta parte <risa> de la cultura entonces yo ya luego me sentí mal porque uh -huh. ese es el problema de la diferencia cultural verdad que lo que está bien para nosotros está mal para los otros y lo que está bien para otros está mal para uno entonces ella lo hizo de buena intención pero uh -huh. para, para mí fue muy ofensivo no Sí, sí entonces claro. eso fue difícil. Y, eh, y después de pero o ahora sea, ya ajá. me acostumbré o sea sí. Ahora ya no, me, no es como que antes. me quité comida más del plato porque sabes que no me gusta, pero es como que, eh, Celia, deberías de comer un poco menos de arroz y comer más vegetales o más platos. Ah, bueno, está bien, si tiene razón. Entonces ya, relax, ¿no? Sí. Pero ahora yo ya conozco cuál es el uno de, este, de esta diferencia cultural, ¿no? No como la primera vez que me tomó por sorpresa y digo, bueno, pues si tengo tanta hambre, ¿por qué me está quitando el plato? Me está quitando comida, ¿por qué? Qué curioso. <risa> qué curioso. Sí, sí, no, definitivamente hay mucha, muchas cuestiones así. Y bueno, incluso también yo cuando a veces vamos aquí con amigos en restaurantes y a veces, no sé, como que me gusta poner el arroz con el resto de la comida, como irlo mezclando, pero aquí creo que te dan el arroz a veces hasta el último, ¿no? Y, y siempre en cada lugar chino que vamos, ah, este, sí. les digo, que nos den el arroz. Y así como que se quedan, no, como que no quieren, ¿no? Y así, pero, por favor, dámelo ahorita entonces, son cuestiones que... que este, pues Algo sí, que también me parece muy curioso, hablando de los restaurantes, es esta costumbre que tienen de... Bueno, traen ya los, los platos que se utilizan para comer y los, platos, y los palillos, ¿no? Ajá. Y el vaso, y lo ponen en la mesa, pero luego te traen un, un recipiente con agua Ajá. para que laves un poquito de oh, sí, sí, sí, sí, de inicio, los platos, ¿no? ¿no? Eso también le pareció... Yo le digo a mi esposo... ¿Pero por qué si yo vengo a un restaurante tengo que lavar mis platos antes de comer? Y él se reía mucho de mí. Yo lo tomé como, me, o sea, en ese momento yo ya tenía, o sea, ya tenía tiempo de estar en China y lo tomé como, como, como broma, pero a él le causó mucha gracia que le decía yo, pero ¿por qué si yo vengo a un restaurante sí, es que tengo que lavar los mis platos. propios platos para comer? Bueno, lo bueno que no te lo hacían al, al final igual, de la comida, <ríe> ahí sí hubiera sido a lavarlo literalmente. <ríe> Sí, no, y eso es lo sí. que comentábamos a veces, porque este, a veces el, el choque cultural, y no siempre el choque cultural es como de, de lo que comentábamos muchas veces, no solamente es el lenguaje, sino también las maneras de ser, ¿no? Este, Muchos de mis amigos aquí a veces no, incluso no hablan este chino, pero es como que los modos, las señas, la intención, este, lengua corporal, no o sé, sea, hay muchas cosas que... De alguna manera a pesar de yo creo que de tanta diferencia que tenemos a veces en, en cultura como que somos hasta cierto punto similares en cuanto a no sé le encontramos cierto a veces no podemos hablar y como de mañas o de, de gestos a veces es como mis amigos hablan con los otros con otras personas oye eh, Chapina me, digo sí. Celia me, me hacían otra pregunta de acerca de las preguntas las personas que quieren venir a, a, a estudiar aquí eh, chino ¿Cuánto tiempo más o menos se tomó aprender chino? Uh -huh. ¿Qué tan difícil fue? ¿Estuviste intensivo? ¿Cómo estuvo? Bueno. Ese es uno de mis temas eh, en los que me especializo, ¿verdad? Oh, Porque wow. yo estoy graduada en el departamento Perfecto. de chino. Entonces, ah, o es sea, importante... Toda que toda la que carrera en de, de, el idioma chino? ¿No? Sí, okay, okay, okay. sí, mi carrera okay. es de chino. Entonces, es importante que sepan que en el idioma chino hay un examen para evaluar el nivel, que es el similar al tófero, pero mm. es para chino, ¿verdad? Este examen eh, se abrevia como HSK, la H, la S, la K, ¿verdad? Mm. En chino se llama Hainu Shuiping Kaoshi. Entonces, en este examen, eh, pues es para evaluar la destreza, la habilidad que la persona tiene en el idioma. Este examen se divide en seis niveles, el HSK-1, el HSK-2, 3, 4, 5, 6, ¿no? El nivel HSK-1 es el más bajo y el 6 es el más alto. Entonces, dependiendo del nivel de HSK que uno desea alcanzar, pues claramente es lo que uno tiene que estudiar, ¿no? Uh -huh. eh, yo por lo menos estudié, eh, creo que fueron entre dos años y medio a tres años para alcanzar okay. el hsk 6 que es el nivel más wow, alto wow. eh, pero depende verdad o sea, eso no es no se puede estandarizar uh -huh. porque eso depende muy de la persona qué tan dedicada sea eh, del mismo o sea por el mismo lado hay personas que tardan por ejemplo un año eh, estudiando chino todos los días uh -huh. para alcanzar un hsk 4 uh -huh. algunas personas requieren un año y medio o incluso dos ¿verdad? Uh -huh. Eh, todo es relativo dependiendo de la claro. dedicación que uno le pueda dar. Sí. Yo, en mi caso, estudié en cuatro años de la carrera que es mi bachelor, verdad? Mi licenciatura, uh -huh. y bueno, con eso obtuve el diploma, o sea, el diploma en China de, del departamento de China. Ok, es donde fuiste en tu video que nos enseñaste. Era tu universidad, verdad? Tu universidad es esa. Sí. Es, se llama Huachun <risa> Huachun <risa> <risa> <risa> <risa> University of Science and Technology. Sí. Oh, ok, y ese está allá en, en Wuhan. Está o dónde acá está? en Wuhan, uh -huh. y de hecho es en Wuhan. Sí, en Wuhan, eh, en China hay más de 2000 universidades, pero mi universidad está entre el top 10 de las mejores de China. Ok, wow, ok, sí, no, no, no había escuchado. Sí, sí, ¿Tiene varios campuses alrededor de China o es, es, es el único ahí en Wuhan? Mm, creo que tiene un. Sí. ¿Tiene el de medicina? Ok. Siempre está en Wuhan. Okay. No sé si en algunas otras Porque, ciudades creo que mm. no, solamente el campus central donde yo estudié y el de medicina. Tengo un poco de impresión que debe tener algún otro pequeño, okay. pero siempre en Wuhan no estoy, la verdad, muy segura de eso. Ok, puede ser porque, ajá, como que me suena el nombre de mm -hmm. Science and Technology, o tal vez muchos son como Science and Technology. Este, sí. Bueno, hay muchas universidades que tienen ese nombre aquí. Ok, de Science sí. and Technology, sí, a eso se que. Ok, sí, bueno, pues una, muchas, muchas preguntas a, me preguntaban acerca, ajá, del tiempo, y, y al parecer también, dependiendo de la... Muchas personas tenían, este, por ejemplo, la... ¿Cómo le llaman? La, la beca. Y creo que les daban como un año de puro, puro, puro idioma. Y ya que supieran el hs 4, el hsk 4 ya se seguían con la licenciatura, ¿no? Algo así parecido, ¿no? Uh -huh. Bueno, eso ha cambiado ahora porque... Ajá. Con la alta demanda que hay de, para estudiar en China, eh, pues claro que los requisitos van cambiando. No tengo como mucho conocimiento todavía de, de cuáles son los requisitos actualmente, pero sí sé que han cambiado, ¿verdad? Ahora sí ya, dependiendo de la carrera que uno estudie y dependiendo del nivel académico, ya los requisitos han cambiado. Bueno, pues sí, esto sí, va, va bastante sí. con muchas cosas en China, pues todo, todo, todo cambia súper, súper rápido. Entonces es bueno y recomendable que nos estemos actualizando con los nuevos requisitos, ¿no? Sí, y, también varía dependiendo del tipo de beca, ¿no? Sí, sí, sí, claro. Muy bien. Oye, eh, me hacían otra pregunta acerca de... Bueno, pues obviamente hemos visto muchos cambios últimamente, ¿no? Y, y tú has estado en China, en Uja, de hecho, desde hace ya muchos años. Y Ahorita, obviamente, con el tema que, que se nos sí. vino enfrente de la pandemia y eso, hay mucha gente que tiene curiosidad de, de, de pensar, o sea, obviamente el, el tema es muy amplio y, y es, es muy grande, pero no sé, simplemente algunas cuestiones que resaltar, este, ahorita de, de que tú estuviste ya viviendo la pandemia directamente, ¿qué viste cosas que, que tal vez este aprendizajes, no sé, ¿cómo, cómo se vio así como en resumen? Este, algunos comentarios que tengas al respecto. Bueno, yo quiero decir que, en primer lugar, me ha sorprendido cómo en una emergencia de salud como la que hemos enfrentado, eh, la población en Wuhan ha mantenido la calma, ¿verdad? Uh -huh. no, no me lo esperaba. Yo creo que si hubiese yo enfrentado la, esta situación de emergencia de salud en otro lugar, también mi experiencia claramente hubiese sido muy distinta, pero ellos son personas que saben manejar muy bien sus emociones, entonces... Eh, a pesar de pues, que estábamos en una situación de riesgo, estábamos la mayor parte del tiempo muy tranquilos. Uh -huh. eh, y lo otro que también yo pienso que es lo más importante es ver cómo el gobierno ha respondido tan rápidamente a nuestras necesidades. ¿verdad? Y eso pues no lo digo yo solamente con palabras, sino que se puede ver con hechos. Ahora estamos eh, a un año de lo que fue la epidemia, ¿verdad? En principio era una epidemia en Wuhan. Yeah. Y puedo decir que hemos tomado la vida con bastante normalidad. Uh -huh. eh, no hay casos entre la población. A veces, eh, cada cierto tiempo, detectan casos, pero los han detectado ingresados desde el extranjero. Eso quiere decir que viene un vuelo de, de algún país al extranjero y aterriza en Wuhan y ahí tal vez viene una persona infectada. Uh -huh. A estas personas las han detectado en el aeropuerto. Entonces, son casos que aíslan inmediatamente, pero. Um, así decir rebrote luego del que hubo verdad sí. eh, solo hubo uno pequeño y lo controlaron bastante rápido sí, sí. además vimos los dos, dos hospitales inmensos que el gobierno construyó específicamente para atender sí, la semana, emergencia no, sí. los centros de aislamiento que también eh, temporal que estable, establecieron en los gimnasios o centros de convenciones eh, todos los trabajos de desinfección que han realizado y ahora eh, todo esta pues promoción del cuidado de la higiene, la verdad es que es impresionante, sí. ¿verdad? No es de sorprender que ahora estemos con una vida bastante normal después de todos los esfuerzos que se han hecho. Y también hay que recalcar que la población de Wuhan pues ha sido también muy cooperativa con el gobierno, ¿verdad? Todas las indicaciones que se nos han dado las tratan de seguir y respetar siempre, sí. pero lo hacen por motivación propia, eh, por el bien común, tratando de que ya todos salgamos de esto adelante, ¿verdad? No es que porque nos veamos obligados, sino que porque si vemos la, la necesidad, quiere, ¿no? uh -huh. vemos que el hecho de trabajar en conjunto con el gobierno y de acuerdo a las indicaciones que se nos dan, es un beneficio para todos, ¿no? Claro. Entonces, eso me ha gustado mucho, a pesar de la, de la situación que hemos vivido. Uh -huh. Sí, no, es lo que también comentaba con unos amigos este, de todos lados, que se sorprendían a veces de que cuando hacía recientemente videos la gente a veces no, pues estaba así como que tan fresca. Y pues realmente sí, digamos que ha sido el resultado de que de un inicio se, se hicieron de tajo las medidas necesarias para que ahorita más o menos vayamos a flote, ¿no? Entonces sí, la verdad, este, sí concuerdo totalmente. Aquí en Shanghai igualmente pues ya se ha visto mucho más... Este, Sí, obviamente con las reglas y con los códigos para ir a todos lados y esto, pero sí te da más certidumbre, ¿no? De que en cualquier momento te sientes más seguro incluso contigo mismo, entonces eh, lo haces hasta con gusto, o sea, no es como que te, sí, te moleste. Exacto, eso sí, o sea, hay mucha participación de parte de la población, ¿verdad? Eh, siempre que se nos exige el uso de mascarilla, la utilizamos, el código QR lo presentamos, el lavado de manos lo hacemos, por ejemplo el otro sí. día fui al cine y me estaban dando eh, a rociar las manos y yo digo, no, no, yo no quiero, no, se lo tiene que hacer, ah, bueno, entonces, porque yo le dije, yo tengo en mi cartera rociador, yo tengo siempre en mi cartera, Ajá, y le dije, si no está requisito, eso. ah, bueno, está bien, no hay problema, pero, pues, pues, sí. en ese caso, pues no, pues no me voy a negar, y yo lo que quería decirle a él, no hay problema, yo lo este. hago por mi cuenta, no, pero ya. él le dice, o sea, parte de su trabajo es estar allí, además de chequear el ticket, pues rociar el, el desinfectante en las manos, entonces, sí. Eh, tratar también de, de, de, de hacer el trabajo con ellos, ¿verdad? Porque uh -huh. esto es un trabajo de todos, no solo ni del, ni del gobierno ni de la población, ¿verdad? Sí, eso es de todo. Digamos que es este, mucho colectivismo y la gente participa ajá, y, y por, por el bien común, ¿no? Por el bien de todos, como comentas. Y mientras esté así y nos traiga buenos resultados, pues yo creo que todo el mundo estamos contentos <ríe> con los resultados. Sí, Este, así es. Celia, otra pregunta por ahí me hacían ya casi para finalizar. Bueno. Has visto muchas cosas, yo creo, eh, pues no o sé, sea, a lo largo del tiempo. ¿Hay alguna con la que te quedas de como que algunas cosas que te ha gustado mucho, algunas cosas que tal vez no te han agradado del todo o mucho o tanto, o que tal vez se fueron malentendidos? Pero hay algunas cosas que resaltarías de la vida en China aquí, de las cosas que te gusta por las cuales decides estar aquí en China. Bueno, la principal y mi favorita es la seguridad. Sí, verdad, la eso está también en, las en calles, mi tope, yo creo. La tranquilidad con la que uno vive acá, sí, porque, bueno, eh, en mi país no sí, es sí, así, sí. ¿verdad? Venimos en países en donde lamentablemente hay mucha delincuencia uh -huh. eh, y hay mucha impunidad, y acá pues es distinto, ¿no? Entonces, puedo salir libremente por las calles a cualquier hora, no tengo temor de que me vayan a asaltar o que me vayan a, a bueno, no sé, tantas sí. cosas que suceden en otros países. Eh, siempre también hay un respeto a la mujer, ¿verdad? No, no es que porque vean una mujer sola por ahí vayan a pensar cosas malas o, o, o algo indebido, pues. Y eso sí me ha gustado. Lo otro, que bueno, el desarrollo que yo he observado en China en estos 10 años, el desarrollo de China es demasiado rápido, ¿verdad? Uh -huh. Es impresionante. De hecho, el lema de Wuhan es Wuhan different every day, ¿verdad? Diferente cada día, porque. En estos 10 años también Wuhan se ha ido desarrollando demasiado rápido y, y eso lo podemos también observar en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Yeah. Eh, en las facilidades, en los accesos a los servicios y la verdad es que eso me encanta. Sí, yo también pondría en el número uno el tema de la seguridad y aquí cuando estás en cualquier lugar con tu teléfono y ese tipo de cosas, sí, este, hasta va cambiando un poco la manera en que te desenvuelves. Y yo sigo yendo, por ejemplo, voy a México sí. a cada año y es, no sé, siente un poquito así como que, ay, no sé, se puede, no se puede, como que siempre está esa, sí, esa sí, cosita sí, en la sí, mente. Sí. Pero sí, definitivamente yo creo que, ajá. No De hecho, bien, yo hice, hice un live hace como unos, bueno, no recuerdo, tal vez hace como un mes, uh -huh. fui a una joyería y yo hice un live allí y, bueno, yo y permiso, porque en mi país no, no me hubiesen permitido. ¿Para la no cámara? No hay problema. ¿Para filmar? De hecho, la señorita me, me decía, quiere que, me saquen las, ¿quiere que le saque las joyas? <risa> <risa> y yo ya le no decía, no, foto. no hay problema. Ajá. Y bueno, en mi país, en primer lugar, no me hubieran permitido, y en segundo lugar, la gente también me decía, pero te dejan filmar en la joyería, eso es impresionante. Claro, ajá. O sea, es un país muy seguro, ¿verdad? No existe esa desconfianza con la gente y esto. Sí, exacto. Sí. Ese está, yo creo, que sí. en top número uno. Muy bien. Pues... Pues ya estamos casi por finalizar, este, Celia. La verdad, esto estuvo un poquito corto y tenemos muchos... Muy, obviamente, hay muchos temas, pero a ver si después nos vamos a encontrar. Este, pues, últimamente ya, de, de, último, de último comentario tuyo, algún último consejo que quisieras dar a las personas, este, pues no sé, todas las que están este, tratando de venir a China, eh, no sé, como que a veces las personas no saben por dónde empezar, ¿no? Entonces, como que, ¿qué podrías recomendar por ahí? Bueno, en primer lugar, hay que ver cuál es su objetivo de venir a China, ¿verdad? Si es laboral o de estudio. También es muy importante que si conocen a alguien que, que esté en China, bueno, que ustedes conozcan algún amigo o amigo de un amigo, o alguien, pues preguntarle, o sea, preguntarle a otras personas... Eh, Cómo hicieron que si les gusta o no porque bueno no todos los países son para todos verdad Claro. Eh, a mí también en un principio me costó un poco adaptarme pero ya poco a poco me fui adaptando y ahora me encanta sí. entonces sí, sí. Eh, también conocer muy bien las leyes relacionadas a lo que vayan a hacer ya sea que vaya a hacer estudio o trabajo para evitar pues problemas en el futuro que, que puedan ser muy complicados de resolver para ustedes y definitivamente aprender un poquito de chino que sea lo más básico porque eso le va a resolver muchos problemas verdad es muy difícil vivir en China sin saber chino sí. aunque no es imposible verdad hay mucha gente que vive en China sin saber chino o sea y yo los admiro mucho. Yo en algún momento, sí. pues claro, yo también fui una persona que veía China sin saber chino, pero yo sé las dificultades que, con las que uno se encuentra. Uh -huh. Aunque también estando en las ciudades más grandes es un poco más fácil porque se encuentra uno más personas que hablen inglés o incluso que hablen español en nuestro caso. Sí. Pero bueno, yo hace 10 años que ya casi me costó bastante, eh, pero ya poco a poco fui aprendiendo. Entonces... Uh -huh. Si pudieran aprender, un, aunque sea lo básico de chino, pues sí. sería ¿Hay, ¿Hay comunidad latina allá en, allá en Wuhan? ¿Hay mucha comunidad latina? Ah, sí, bueno, ¿Sí? ahora sí hay muchísimos. Uh -huh. Pero cuando, cuando llegué, no había tanto. Uh -huh, uh -huh. Sí, igualmente aquí, sí. aquí en Shanghai, la verdad, está están creciendo cada vez más. Bueno. Pues, eh, Celia, mucho gusto por tenernos aquí, darte este tiempo para tener una pequeña charla con nosotros. ¿Dónde te pueden encontrar las personas eh, en tus, tus, en tus socios, social media, si las puedes compartir? Sí, es... claro, con gusto. Me pueden encontrar en Instagram, en Facebook y YouTube. En todas estoy como chapina en China. Chapina en China. Bueno, pues aquí le ponemos, a Entonces, poner también oh el link God, ahí para ahí las estoy. personas. <risas> Estás también en Chapina Facebook, China. en Instagram, en Chapina También haces este muchos eh, live streams y eso, y la verdad está, está padre también como para ver a veces el como que lo real, así lo que se ve al directo, ¿no? Eso también me gusta. Por ahí nos seguimos también. Bueno, ajá. Pues muchísimas sí, gracias. Bueno, eh, sí, principalmente ajá, te... es que hago los lives, ¿verdad? Pero también ahora también estoy colocando videos. Ah, en, en tu canal de YouTube, ¿no? Chapina en China, entonces en YouTube... En Instagram también y en Facebook. Sí, sí. Ok. Bueno, pues muchas gracias, Celia. Muchas gracias, sí. Chapin en China, por estar con nosotros. Y después tenemos que hacer la próxima sesión. Ese tiempo se va gracias. bastante rápido. Muchas gracias, Celia, que estés muy bien. Nos vemos después. Sí, se va. <risa> bueno, gracias, Antonio. Muchas gracias por el espacio y un abrazo a Shanghai. Gracias. Igualmente por allá. Saludos a la familia y a Lucas, Luquitas. <laughs> gracias, gracias, feliz noche Gracias, chao, chao